Bate esta loco, es el asterisco. lo que digo y lo plasmo sobre el papillo si me animo a darle filo a cualquier base pongo ritmo empapándolos de estilo con buen flow y versos finos en mi cuarto producidos entre humo de cigarrillos estos delirios en noches de soledad me desesperan más y más al juntarse con la ansiedad, es verdad que a mi vida le hace falta seriedad porque mi jardín de esperanzas ya comienza a marchitar, ya hoy es normal que me comience a preocupar y la verdad es que poco hago por cambiar, ya que más da, me digan que sé que está mal, dejo pasar la situación, pero el problema crece más, nadie quiere interactuar conmigo y se comprende, tampoco yo lo haría si fuera uno de ustedes, ya intenté evadirme a mí mismo varias veces, más nunca lo he logrado ni con estupefacientes, Bo, oh, sin tratar de aparentar nada de mí, no me interesa dar gusto a desconocidos. Y me estaría la verga con los demás, divo, sin tratar de aparentar nada de mí. No Me interesa ver gusto a desconocidos Me no oculto mi realidad de que quiera que va a estar Y a la verga con los demás <risa> Mis grandes pasos se convierten en fracasos Todo lo que había planeado Giro 180 grados constantes rechazos De la seco me expulsaron Y dos veces anexado a mis escasos 20 años Para hablarles del amor Pues no hay novedades Mi problema son relaciones interpersonales Admito que no forman parte De mis cualidades posibles de estar solo son más grandes, tal vez ya es un desastre en mi vida y creen que es tarde, para poder arreglar lo que parece irremediable, aunque parezca que no hay nada favorable, debo encontrar la manera de seguir para adelante, me han señalado de maliente y sinvergüenza vergüenza, yo solo escucho total que ni me interesa, en nada afecta es lo que más les molesta, los que tiran mierda nunca obtendrán respuesta, ando solo entre lodo, fue huevo y pues ni modo, pero a pesar de todo, todo disfruto y valoro No soy famoso y con ser no me obsesiono Estoy más que tranquilo con vivir esto a mi modo en Vivo sin tratar de aparentar nada de mí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 la verga con los demás, Vivo bo, sin tratar de aparentar nada de mí, no me interesa dar vueltas conocidos, me ocupo mi realidad. de que quiera aquí va a estar y a la verga con los demás.